Amigos, retornamos por aquí nuevamente con todos ustedes. Yo no me voy a cansar de repetir. Hay muchas personas que brindan orientaciones, que brindan consultas y que apoyan en temas migratorios basados fundamentalmente en temas de redes sociales. Conocimiento a través de la internet, cómo llenar un formulario, cómo hacer pasos que para usted pudieran resultar interesantes. Pero creo que usted debe detenerse y prestar atención. Abogado profesional, graduado en Universidad de la República Dominicana, maestría y especialidad en diferentes temas migratorios y demás. Más de 25 años dedicado al derecho migratorio. Una oficina existente en la capital de la República Dominicana con un domicilio jurídico conocido por muchos años. Su trayectoria lo hace ser merecedor del espacio como el decano del derecho migratorio en esta República Dominicana y a nivel mundial. Me refiero precisamente al licenciado Lenín Francisco, quien es el CEO de la empresa central de visas aquí en República Dominicana para compartir con toda la audiencia de este espacio de debate una consulta totalmente gratis. Lenín, bienvenido <ríe> a este espacio nuevamente, hermano, que es tuyo. Muchísimas gracias, Robert, a ti por tu consideración. Y yo muy contento de estar siempre aquí en Teledebate. Lenín, quisiera que tú me permita, antes de adentrarnos a los temas que tú tienes preparado para el día de hoy, compartir una información que vi en la publicación oficial de la Embajada de los Estados Unidos. Nuevamente causa preocupación que seguimos nosotros en nuestra maleta colocando <risa> salami, colocando chicharrón, <risa> colocando carne seca y todas esas cosas que anuncia la Embajada de los Estados Unidos nuevamente que están prohibidas Entrar a los Estados Unidos, Lenín. Cuéntame qué hay de cierto en esto. Cómo no, Robert, con muchísimo gusto. Tú siempre enterado. Pues tal como dices, la embajada de los Estados Unidos, con una promoción muy pegajosa, contagiosa, bonita, nos dice que los cerdos no vuelan. Y con esto nos recuerdan que está prohibido viajar a los Estados Unidos con productos cárnicos. Usted no puede viajar a Estados Unidos con ningún tipo de embutido o ningún tipo de carne cruda o cocinada ni productos que tengan de estos derivados. En su comercial, que está colgado en la página oficial de la embajada, hacen alusión de que usted no puede llevar los sancochos, Robert, que todavía hoy en día se están decomisando en los aeropuertos americanos. Usted no puede viajar con zancochos ni con salami, ni con jamón, ni con carne, ni con ningún otro producto que contenga carne. Eh, tenemos todavía la situación con el tema de la fiebre porcina y hay alertas, hay alarmas. Esto puede traer inconvenientes. En, en muchos de los casos simplemente te toman y decomisan ese, esos materiales, pero en algunos casos, Robert, el viajero que lleva eh, grandes cantidades de productos cárnicos pudiera tener un problema migratorio pudiera ser devuelto o incluso su visa pudiera ser cancelada. Así que tenga mucho cuidado, por favor, tenga mucho cuidado. Ya dejemos atrás esas viejas prácticas de viajar con comida a los Estados Unidos y también tenga cuidado que cualquiera cae robo en un gancho con que te piden que lleves eh, una cosa, un regalo a un pariente, un amigo. Hay que tener los ojos muy abiertos en estos días. Así que les recuerdo la promo de que los cerdos no vuelan. Eso es así. Lenín, vamos a recordarle a todos ustedes que están ya los números en pantalla, el equipo técnico Heriberto, Isa ahí haciendo apoyo para que la gente pueda comunicarse con nosotros. 809 378-8394 a través del WhatsApp 829-920-2795 sus preguntas para el licenciado Lenín Francisco. Lenín, voy a seguir en los Estados Unidos sí. porque otro tema también que resulta preocupante, las redes sociales esa que muchas personas están utilizando como mecanismo de difusión y de expresión de sus ideas y programas de apoyo en ciertos temas migratorios, nuevamente se convierten en una herramienta peligrosa. La Embajada de los, de los Estados Unidos también notifica de tener mucho cuidado al momento de colocar fotos de visa, fotos de pasaporte, porque el asesor migratorio que usted tuvo le dijo que cuando usted se la den tiene que publicarla en las redes, que cuando usted la recibió usted tiene que hacerlo público para que el pueblo sepa que usted fue elegido para una visa a los Estados Unidos. Según establece la Embajada de los Estados Unidos, está trayendo consecuencias legales para las personas que se prestan a esta práctica, Lenín, por favor. Así mismo, así mismo, Robert. Fíjate que no es casualidad que la Embajada haga este tipo de anuncios o los repita como pasó en otros tiempos. Y es que se está viendo con demasiada frecuencia el tema del robo de identidad y otros tipos de fraude con los datos de las personas. Por eso, la embajada y también nosotros invitamos a que usted tenga mucho cuidado de que usted no suba en las redes sociales ni comparta en WhatsApp o grupos de WhatsApp fotografías de su visado, fotografías de su cédula, de su pasaporte también. Tiene que hacerlo con cuidado o no hacerlo. Hacerlo solamente cuando es algo muy específico necesario. Pero eso de estar, por ejemplo, como se usa aquí, Robert, que me dieron la visa y voy a mandarle a mi grupo de amigos y mi grupo de familiares, mira aquí la foto de mi visa que me la me aprobaron la hoy, o subirla a Facebook, Instagram u otras redes, el TikTok, etc. O dejar que el asesor cuelgue una foto de su visa que le dieron a usted para darse bombos. Debe evitar eso para evitar problemas. Vamos a ver, se cayó esa, Lenín. Vamos a ver, hermano, mira. Aprovecho en lo que las personas se comunican con nosotros, disponible cualquier consulta o pregunta, al licenciado Lenín Francisco, en esta ocasión totalmente gratis, en esta participación de Lenín Francisco en Teledebate. Lenín, también resulta preocupante porque tú has dejado abierto un tema de redes sociales, pero nuevamente quisiera no conectar una cosa con otra, pero que para sí. mí guardan un poco de relación. Ese mismo proceso que se lleva a cabo en el caso de la solicitud de visa de residencia y demás también está provocando un problema con muchos usuarios de que parece al estar confundido con el tema de las redes sociales no cuelgan los documentos de manera correcta en el portal oficial de la Embajada de los Estados Unidos República Dominicana y está trayendo como consecuencia nulidad de visa. Procesos cancelados por mala instrumentación de la solicitud pero también está provocando tiempo y dinero perdido para muchos usuarios, Lenín. Así me gustaría tomar esa ancla que me ha dejado para poder orientar a la audiencia en este sentido. Mira, imagínate tú un caso de una pareja, un esposo eh, ciudadano americano pidió a su esposa, uh -huh. tiene su cita y llega ese señor desde Estados Unidos, se presenta con su esposa a la cita y resulta que no logra ser atendido de que le dicen que su cita va a ser reprogramada para dentro de uno, dos o tres meses porque le faltó subir al sistema de la embajada, a la plataforma del Centro Nacional de Visas, un documento o varios documentos. Cosas tan sencillas, Robert, como subir un papel de buena conducta o los impuestos del peticionario o no haber subido un acta de matrimonio o de nacimiento. Son cosas que están pasando a diario y es por eso que debemos recordar que cuando usted tiene una cita tan importante como una cita de, de residencia con Estados Unidos, usted no puede llegar ahí a improvisar. Usted debe buscar definitivamente una orientación profesional antes de llegar a esa cita para evitar este tipo de problemas. Le Sí. Quiero que tú me permitas porque me pregunta por aquí un amigo a través de las redes sociales que si él no puede llegar con los documentos el día de la cita y, y poderlo subir allá mismo, no, colgarlo directamente. No, no, no, no puede, no puede para nada. Recuerden que le, la embajada ha publicado en diferentes ocasiones que es una regla, que es una norma, que todos los documentos relativos a la solicitud de visa de residencia que las personas deben llevarlo obviamente en sus manos, deben haber estado antes subidos a ese portal web del Centro Nacional de Visas. Y que tal como ha avisado la embajada, si no están todos los documentos debidamente subidos, pues la cita por lo menos será reprogramada y no podrá usted tener esa entrevista en la fecha establecida. Reprogramada estamos hablando sin fecha definida. Sin fecha definida. Es que es bueno que se entienda, Lenín, porque hablamos de reprogramación entendimos, ah, no, yo vuelvo después, no. Es sin fecha <risas> definida debido a la demanda y los servicios que se están ofreciendo desde la Embajada de los Estados Unidos. Lenín, quiero aprovechar ahí mismo, porque sé que las personas que no escriben en las redes sociales, ese tema resulta interesante, porque... Difícilmente cualquier dominicano o dominicana no está inmerso en un proceso de solicitud de residencia a los Estados Unidos, porque recuerdo que había un tema muy popular que decía, ¿quién no tiene un primo en Nueva York? Es así. Todos tenemos alguien en Nueva York. Lenín, me preguntan por aquí, ¿el proceso de colgar esos documentos eh, es simplemente ponerlo todo junto ahí que vayan <risa> o, o esto debe ser apoyado por un profesional? En este tema, en el caso, un abogado en el tema migratorio. Mira, le digo. es una pregunta importantísima y muy curiosa, porque evidentemente no es así, como señala el amigo que escribe ese mensaje. Cada documento debe ser subido correctamente en la plataforma. Y cuando digo correctamente, es que tiene un lugar para cada tipo de documento. Y si usted sube, por decirlo así, un formulario de Affidavit o unos impuestos en el lugar que no le corresponde, no va a tener el resultado, va a ser devuelto de todos modos. Por lo tanto, esa lista que es tan completa de documentos, Robert, estamos hablando de, de impuestos, de formularios de affidavit, de actas de nacimiento, de matrimonio, pasaportes, fotografías, pruebas de residencia, muchísimas cosas. Es una lista que tenemos completa y que los abogados rechequeamos, ¿verdad? Cuando vemos el caso de cada cliente. Eso tiene que estar subido de una manera correcta. Y si no lo hace vas a tener, lamentablemente, situaciones complejas con tu residencia. Atención, atención, portal, atención, periódico. Bledín, creo que esto debe ser muy importante. Permíteme reiterar, cada documento, cada... Cada una de esas cosas que avalan esa solicitud tienen un renglón en específico para ser colocado. Efectivamente. Algo totalmente técnico, Lenín, por lo que tú estás diciendo. Así es, definitivamente es así. Lenín, perdóname, pero sé que luego de esta participación quedarán muchas inquietudes que no se pueden explicar en este corto tiempo que tenemos aquí para compartir con la audiencia. Lenín, si alguien en estos momentos que nos ve aquí en la televisión o en nuestro canal de YouTube, Teledebate para todos ustedes... Está inmerso en un proceso de solicitud y no tiene la debida orientación, la debida información para llevar a cabo esta solicitud que no pueda provocarle traumas o pérdidas económicas o de tiempo para usted y su familia que le está pidiendo. Por favor, Lenín cómo se ponen en contacto contigo, cómo contactan una cita en tu oficina, para si es posible desde allí llevar los documentos y llevar a cabo el proceso de colgarlo en el portal del ESMA de los Estados Unidos. ¿Cómo pueden hacerlo, por favor? Con Lee. muchísimo gusto, mis queridos amigos. Usted puede comunicarse con nosotros en Central de Visas. Puede llamar al teléfono de oficinas 809-562-6094 o puede llamarme o escribirme al teléfono móvil 809 973 7573 Lenin por favor, repíteme ese móvil que sé que ese contacto directo puede marcar la diferencia con cualquier persona que esté perdida en estos momentos. Con tanto gusto, Robert. 809-973-7573. Excelente. Muchísimas gracias, Lenin Un gran placer. Compartir con ustedes, que son nuestra audiencia, de manera desinteresada, la participación del licenciado Lenín Francisco, abogado en expertos de derechos migratorios, más de 25 años dedicado al ejercicio de este derecho, es para nosotros una gran satisfacción. Si esta participación les resultó interesante, póngase en contacto con el licenciado, pero también a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Teledebate, recuerde suscribirse y colocar la campanita para que reciba nuestro contenido.